DJ Holly shit man, suelta eso ya de una vez joder. Si su padre es rico y le da pasta, le da pasta. Y su pijo novio ¿Eh? es, un es un parguela Ella llama al Holly, fuera loco lo, lo, Y me da igual tu dinero es amor, es amor. Si su padre es rico ¿Eh? y le da, pasta, le da pasta Agarro el pillo a su hija lo, y así lo casto Es de 500 sueran dos son de mil y me da igual si los gastas son pa mí. ¿Era ¿Loc? ¿O ¿Era Holy Holly. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién? Creo que nadie. No, no. Nadie sabe. Nada. Yo. Río, jaja. está todo genial, no me vengas a molestar Si estoy gastando por gastar, me cae el dinero, papá Ahora sí que me voy a montar, me estoy notando, rich man Finalmente todo bien, tu padre es tontón con pasta ¿Sabes qué pasó? No sabías nada El no sabe lo que tú sin pasta, un día raro yo comiendo pasta Se me hace raro guardarme ahora tanta Si su padre es rico y le da pasta y su pijo novio es un parguela. Es un parguela. Ella llama al Holly. fuera loco. loco. Y me da igual tu dinero es amor. es amor. Si su padre es rico y le da pasta, le da pasta. agarro el bill a su hija y así lo gasto. Así lo gasto. Es de 500, sueran dos, son de mí. Y me da igual si los gastas son pa' mí.